ya yeah, yeah. bienvenidos a la segunda parte Con la Irene y por lo que... ¡Andrés, Con mi prima y con una amiga de ella, Andrés ¿No? ¡Humillación! ¡Humillación! Ah, bueno ¿Qué es esto? ¿Por qué no me deja poner números? Ya Ojalá se haya escrito bien porque ni siquiera puedo ver que escribí. ¿Qué es eso? A ver. ¿En serio? <risa> ¿Jolín? ¿Quién es esa? A ver, ¿cómo? Da? No. A ver. ¿Algo? Uy. Eh. Andrea. Andrea. Yo sé? Andrea. Está fácil, está fácil, es de detalle. Está bien, rápido, rápido, rápido. rápido, rápido, rápido, es rápido, rápido solo el detalle. esto, esto, por acá. No puedo poner colores, qué chafa. Le Uy, sí es cierto, no se puede poner colores porque, o sea. A ver, voy a voy a hacer Y ya se borra. Andrea, no te enojes conmigo por esto. Se ¿no? borra. No importa, ay no. Solo no hacelo Irene, ¿por qué hiciste? Yo no eso? sé. Ay, me va a quedar. No se puede. Y me dio la gana. <risa> no se puede ni siquiera ni dibujar. Se puede, solo que queda. Sí se puede, pero queda registrado. Entonces, como necesita buena pues, memoria? Y. Uh... Andrea me va a matar porque yo soy una chavala con coleta Con coleta verde medio centrada. Perdón. No. Pero está linda. <risa> Igual ni siquiera se logra ver. ¡Perdóname! ¡Perdóname, Andrea! ¡Perdóname! ¿Qué es esto? Por acá. ¡Andrea, Por acá, perdóname! ¡Andrea, apúrense! Esto, ah, Ay, ¡Ah, ya! Ya terminé, aunque ni siquiera se lo que dibujé. ¡Lío! Yo sí sé, y mucho. Esto es blanco, así que ya no me da tiempo para dibujarlo. Otro ¿Ah? Ah, te <tose> Solo puse música. No, estás escuchando no oh, Estoy escuchando. Y todo se está... No es tu turno de En serio, algo de sí. dibujar. Esto es nada. No, es hard to describe the scene. Pero ni siquiera dibujaron nada. ¿Verdad? Es que Ni la palabra se escribe. Sí. Pongo una K y se pone un punto. Imagínate que sí. no salga nada. Es que, ay. Sí, y no sale nada. Dice. <risa> no Entonces. Te... André, haciendo ser YouTube <risa> André. <risa> Ay, Andrés, ¿qué hiciste? ¿Qué cochinada hiciste? Cae con este, jota sí. Con El este, noventa No sale nada No dibujaste tío? nada <risa> Según yo, sí había dibujado de esos settings ¿Qué? Ahora tengo miedo Y no sale nada ¿Qué? ¿Qué? <risa> Disculpame. <risa> no sé. <risa> Fue mi intento de ver algo centrado. Claramente. Ah, ya sé por qué. Porque lo hice con el pincel ah, blanco. Hacelo de nuevo. hacelo de no. nuevo. El sticker. Pendeja, pendeja, pendeja. Que sos. No. No, no. Este es el No Rush. Sí. No. Miren, lo hubieras puesto de 200 jugadores. Voy a hacer el sándwich, voy a hacer el sándwich, voy a hacer el sándwich El sándwich, vamos con el sándwich No sé qué hay que hacer ahí, pero ok A ver, lo voy a poner difícil de nuevo eh. A ver A um. ver ¿Quién se está desconectando y conectando en el disco? ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién está conecta y desconecta mm. el disco? No sé. De por si aprovechen y, y les digo que me pueden seguir en mi Instagram como Andrés909-YT mayúscula. Madre vale hacer esto bien. ¿Qué es esto? <ríe> ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Ponemelo sí. fácil! Es súper fácil y bonito Sí, sí, sí, súper fácil Ya quisiera okay. yo es... ah. Irene, yo sé que esto te va a tocar y no te... oh, sé yo soy no profesional me... dibujando Espero que no te dé un infarto por lo que va a de... venir... Yo soy el primer dibujando teca, ...modo discoteca Andrea Ay, qué Andrea sí. Andrea Dale, así lo foda Qué horrible No, uy. Andrea, no, los, no, los, no, los, qué horrible los, porque este, no, los, qué horrible los, Andrea Lo No, se puede no, no, sí, Tengo no, sí, o sea, no, los, claro, los, que no, no, no, no, es inofensivo, no pero... No quería que, el... que le vieran la grosería, la niña. No. No quería que le vieran porque lo, la grosería. ¿Por qué lo buscas? No, no, no sabía que era eso. ¿Cómo no hasta a saber? No, Sabiendo bien está que... No, Ay, ni siquiera la yo lo busco. Ni siquiera yo lo busco porque yo sé que... Que sale. Solo le digo pues, que no, no, quedan no menos no de 30 segundos. <risas> ah, yo casi terminé. No voy a poner más detalles. Okay. ¿Eh? Yeah. Yo solo voy a poner aquí lo que me dijiste. Hacelo bien. Ok. A ver. Solo de Dios que cae. Ay. Okay. Ya, Parece una sí, casita, sí. pero está. Ahí está. Yo, no. solo ¿Eh? ahí. yo solo hice Yo solo puse, no, ahí, yo solo puse a Yota. No lo hice. 7 <risa> Ok. No le Cuatro. Andrea. Andrés. Te va a enojar. Andrea, prométeme no te enojas. No me voy a enojar. Te acaban de callar ahí, Irene. ¿Qué es eso? Ver, ¿Qué? Yo voy a escribir lo que está aquí. Um. Yo puse eso. Irene, más que haberlo hecho ya? bien, por lo menos con detalle. <ríe> Me va a odiar. A ver, Irene, ya dale el cosito ese para. Eh. Ay, qué miedo. A ver. Pues, nos no no se va vemos, se marean. Ay. ¡Ay! ¿Qué? ¿Cuál es tu país? Ni siquiera sabe quién es tu chaval llamalo. Quería que, que tú tocara un Del lado sorbete. Es sorbete. Son difícil Ah, pues lo adiviné. Yo pensaba que iba a poner un. Iba a poner un. Yo iba a poner un. Yo iba a poner. Un... Yo iba a poner un... Ay no. un coro. <risa> He hecho bueno, no, no. bueno, por lo menos Por lo menos, no se logro Perdón por Por Por, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Haberte he hecho buscar eso Ah Perdón por haberte hecho buscar eso No, no te preocupes Quieren de poné la última <ríe> Después voy a poner Después voy a poner más. Después voy a buscar más. Uh, a ver. Es un poco listo, pero fácil lo puse fácil ya a ver entonces ah, sé, me por el discord porque voy a decir lo que es porque voy a decir lo que escribe sí. sí. es. ok Okay. andrea que qué cosa es fácil. windows sí, ya lo vi ya vi que eso no te voy a dejar, te voy a pedir que es? me atreves Sí, suscriptores y la gente que te metes el video Irene ya saben y Andrea ya saben cuál es la palabra mm. No puedo dibujar en los... Uh, ahí está uh, a ver. No sé cuál es, este es igual poner el que me aparece a mí Ya yeah. Ya les digo que con esto que estoy dibujando no lo dice nada y lo dice todo No voy a dibujar esto Solo voy a dibujarlo ¡Hazelo! Yo, voy a dejar, yo sé lo que voy a decir No te enojes, Andrea, por favor Eso es lo único que te ya, pido Ya, yo ya lo terminé Solo la que, que, que. que, que estoy Menos de 30 segundos Ya sé, Andrés No necesito que no me lo repita alguien Alexa Timer 30 Andrés 30. Andrés Tu mamá te va a matar Alexa Timer 15 segundo Andrea. Timer. Solo te pido perdón por adelantado. 14 segundos. Alexa. Así se va. Hola. ¿Qué? Uh, un... oh, Alexa, cállate. Alexa, bye. Apagado. Alexa, timer apagado. Cállate. Uno, uno, uno, uno, cero, uno, Alexa, uno, cero, uno. detén todos los timers. ¿Aquí? ¿Qué les pasó? Que no les pasó. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? <risa> Yo estoy <risa> Esto eh, solo espero que los anuncios estén apareciendo aquí en el. A ver si la Irene lo ha dicho. ¿no? <risa> Oye, pues te cuento que no es cierto, Irene. Porque si fuera <risa> así, no estuviera ahorita en Discord. Y ¿eh? qué. ¿Qué eso? Era un gato. Era un gato, ya que sé. Dije, Annie Leonhardt, ¿qué eso? Hice es lo que pude. Calla. Esperen le poner el secret. Ok. Es que el secret no, todavía no está a uso. pongamos con el score, quiero ver el, ¿El score. Movie, puede ser, movie. No. ¿Cuál pusiste? El de, el de este score. Segundos les quedan para terminar de ir. Yo sé que le va a tocar a la Irene. Perdón, yo sé Andrea, por favor, hazlo bien. Voy a dibujar una persona. No, que... que me rindo, me rindo, me rindo. Y voy a hacer lo más fácil del mundo. Más no, palito. <risa> yo solo ya yo sé de que... Es por aquí... Creo que les... paciencia lo hago espero que no le toque al Andrea el mío Andrea Andrea no, decime si te no toca el mío. Andrea Andrea te toca ¿Eh? el mío te toco el mío te toco el no, mío no sé no creo pero... que no no no, no, no no no Era un paréntesis decía un paréntesis espero que no le toque a Andrea Era un paréntesis te tocó no a mí no me llegó ninguno ¿A quién, a quién le falta? Apúrense Esto es miedo, espera Solo digo que quedan menos de 15 ah, bueno, ¿Qué es eso? Oh. Ah. ¿Qué es eso? <risa> La palabra está ahí pero está cifrada. A ver, terminen de escribir ya para que se revise. Alexa, ¿qué hora es carajo? <risa> <risa> Ay no. Bueno, ahora Andrés sabe. No, nunca he dejado matemáticas para su información, ¿Qué señor. sí, pero sí. sin sí. Me sí. sí. Ay, molesto. No sé, si sí. haber, haber hecho... A haber, no, a la reacción de su mamá, si dejas matemáticas. No, mi mamá me parte. Me parte a la mitad. Basta. <ríe> Qué horrible. <ríe> bueno. Nadie. Yo quedé en primer lugar. No, yo todo quedé en primer lugar. para su información. ¿Y cuántas rondas de esto? son? Shocking. Solo sé que esta palabra voy a tenerla que censurar al momento de estar en A ver, termine, tía, tía. Esta, ojalá, ojalá le toque a la Irene. Le va a tocar a mí? No. Yo sé que le va a gustar. Uh, porque no, no, no, no. No, no, no. ¿Qué no no lo voy a decir, pero. Creo que le tocó el mío, creo que te tocó el mío, Andrés. Y te amo, Andrea. No, no lo es, pero vos yo... jamás. Vos jamás diría. Que... A ver. ¿Qué? Yo nunca diría que. Mi amor, se viste igual que como se viste ahora, solo que sin tatuajes Ah, no, Todos los tatuajes. ¿Qué? Gracias, Andrea Andrés, si no lo acertaste, para toda la cara ¿Entendiste? Espero que lo hayas hecho te amo. No, no es cierto, te odio, Andrés ¿Cuándo deciste eso? <risa> El jugué, de que lo de la primera ronda la de él. La que dije que era que tenía que ver con barito y Guillermo. ¿Qué eran las palabras que ¿Sabes qué? Eso en verdad sucedió. Y yo el Cebu me lo contaste. Yo solo sé que está pues... algo raro. Mi caligrafía no es lo más. Ok. Puedo. Ahora esto lo destruye todo. Si no la aciertan, no sé. Pero esto lo han explicado en ¿Un profesor pero no sé Pero no sé en nada. que La pureza termine ya. La No. no. ¿Eh? ¿Susurra? ¿Susurra? ¿Susurra? ¿Susurra? ¿Qué? ¿Qué? supone que soy yo? A ver, ya terminé a ya no lo, tengo que terminar ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? De Ay, de que Tenía que poner de, de, de, de código ir. binario. Un comiendo. No se Andrés. ve pero en eh, en eh, eh. ¿Eh? Andrés no, va no a matarte. No. Yo yo voy a poner no sé pero ajá. Yo con vestido de Ackerman. Ay yo solo puse Ackerman. Yo con vestido de Ackerman. No, no es que estaba ahí sentido? la palabra también. A ver. Esta que está ultra mega fácil. Una palabra sola. Esto también está fácil. Una no, palabra sola. No. Tiene que hacer no, así. una fácil. palabra bueno, en esta ronda. Esta es fácil. Una palabra. No. Dame unas palabras. ¿eh? En serio. Ah. Ya me rindo. Ya me rindo. Ya me Irene, rindo. Vos Andrea. Podés, Vos podés. <risa> Andrea, Andrea. Josefina Esperanza. Yo no puedo. cómo te te nombre completo. Es que si no le pones el nombre completo voy a aparecer una persona Irrelevante A ver ¿Cómo era que es? Que sí? oh. A ver Andrea Es fácil Andrea Josefina Andrea Josefina bueno, yo no amigo. sé dibujar ¿Hasta qué momento vas a entender que yo no sé dibujar? Yo voy a dibujar unos dos, dos chavalos pelones no, no, voy Quiero no. poner el color. Solo les digo que esto... Voy a poner un cuadrado. Ve. Esta es la reacción de... No! De un profesor gringo. Solo les digo. ¿Qué, qué sucede cuando un gringo escucha la letra N? ¿Cómo dice ah. un gringo la letra N? Ñ? Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, a ver, la especulación. ¿Qué le dice? Un mundo a ¿Mm? 1. ¿Qué? ¿Un qué? Un 1 a un 10 1 a un 10 2 ¿Qué? ¿Qué le dice? Un 1 a un 10 Yo Adoro tener pantalla de touch Irene. Yo sí tengo Estoy en celular ¿Qué? Yo también, estoy en computadora y aún así la tengo Soy una no genia. Andate lo bien. La otra está cargada. Me va a odiar, Andrea. Andrea. La otra sé que me va a, a odiar. Un es un cubo. un cubo. No. A, a ver, no va a responder a mi pregunta. ¿Qué le dice? Un 10 un 1 un a un 10. Black un Pink cake, sí. Titans. Ok. No. Sí. Eh, ahí necesito. Pura yo terminé. Eh, ah. Ay. Profesor, Ay, Andrea, vos no sabes dibujar Me hubiera dibujado mejor un profe A ustedes, tirándole Andrea Andrea Andrea, te odio No quiero continuar Porque continúo oh, Está bonito Está mejor que los me Ay, mucho mejor que los anteriores ¿Cuál Mucho sea? mejor Ay, gracias okay, Es bueno, uno difícil me, Película, bueno, pues Bueno, el película y ¿Hoy? con eso okay. terminamos por hoy No Ah, sí, terminamos por hoy en tu chunche de eso Sí, en, en tu chunche eso. O sea, Terminamos con el, el película y terminamos Sí, pero term... película terminó No, termino... es crowd. lo cambié, lo cambié, lo cambié. No, que películas. película. No. No se molesten por esto. No me molesto. La Andrea, amigo. Me he hecho todo lado. Yo soy yo. Estoy yo en clase de mi man. Pero... Llorando, te No, no. Aunque también me he vacío. Ah, ya sabía que era Andrea. Iba a poner la respuesta. es redondeado. No, no, no, no. Sí. Se ha Pusquenme okay, en Google. Me saquearon. Ay. Andrea. Ven si la cagas. Ven si la cagas. Perdón. Que le hagas de cagarle Que le hagas de cagarla. Cagarla, cosorla. Así ah, he he he ahorita así que sin nada más que decir. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. La segunda parte Así que si quieren más de esto recuerden suscribirse a la campanita de para que yo les avise cuando subamos nuevos videos y sin nada más que decir adiós